Vamos a realizar una tarea muy interesante. Tenemos a parte y contraparte. Vamos a conversar con la diputada Otilia Choque en un lado y en el otro está el viceministro Carlos Slink. Vamos a pedirles a ambos eh, unos tres minutos iniciales para que puedan explicar el tema. Y luego vamos a hacer un ping-pong, dándoles a cada uno un minuto para que puedan, como réplica, defender las declaraciones que formulan aquí en Panamericana. Comenzamos por... Eh, comenzamos con la diputada Otilia Choque, un poco cumpliendo eso de que, primero, las, las damas. Está la diputada Otilia Choque en contacto con Panamericana y el viceministro del Tesoro, Carlos Link, en otra línea telefónica. qué Quería usted, diputada Otilia Choque, frente a la declaración que ha formulado el viceministro del Tesoro, acusando a los legisladores del MAS de actuar de forma política, ...para buscar desestabilizar la economía del país y generar nerviosismo en la población... ...y haber, haber rechazado no haber aprobado el crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo está, diputado? Tira Choque, muy buenos días. Comienzan a correr sus tres minutos. Muy buenos días, Panamericanas. Eh, a la población, un saludo sincero. Es de lamentar que hemos escuchado las declaraciones del viceministro del Tesoro crédito, de Crédito Público... ...el señor Carlos Slim, porque falta, la verdad... No hemos rechazado todos los diputados del MAS, señor viceministro. A la comisión que vino usted el día de ayer que visitó, componían diputados tanto del oficialismo y de la oposición, inclusive diputados que están en la con la línea de la, de la presidenta transitoria. ¿Por qué hemos rechazado este proyecto de ley? Toda la gente se preguntaba. La falta de documentación. Sí ha llegado, vulnerando la Constitución Política del Estado, el artículo 322, este proyecto de ley, el 4 de mayo. Pero, sin embargo, tenemos referencia de que el 21 de abril ya hubiera ingresado estos recursos, estos créditos, por el Fondo Monetario Internacional al Estado. Error, han vulnerado la Constitución Política del Estado. Vulneran también las normas, en este caso... La resolución suprema 21.80.41 del 9 de julio de 1937, normas básicas del sistema de crédito público en el artículo 38, que hay requisitos. Es tener un decreto supremo para realizar este procedimiento de contratación de créditos condiciones financieras, cuadro de amortización, destino detallado a los recursos, que es importante para, para transparentar la cosa pública de la gestión. No existe. Se basa el viceministro en un decreto 29.894, en sus declaraciones, con mucho respeto, digo, en el inciso P, que le dan esa potestad de negociar y contratar financiamiento externo. Pero, sin embargo, ¿qué dice el decreto supremo 33.64 del 18 de octubre, en el artículo 1?, Artículo 3. La transferencia de recursos externos de crédito y donación oficial. La, eh, la transferencia de estos recursos externos de crédito será establecida mediante decreto supremo que autorice la suscripción del do documento de crédito. Y mi viceministro indica que no es necesario el decreto supremo. <coughs> También indica de que somos accionistas del FMI, por lo tanto los requisitos son flexibles que no exige mucho la, el contrato de crédito y lo que mencionó. Somos accionistas no solamente del Fondo Monetario Internacional, de, somos de la CAP, del de, del BID de, y del Fondo del BID y de otras instituciones con platas donde de igual manera para un crédito hemos exigido la documentación. Invito a la prensa, los proyectos que hemos aprobado, cinco proyectos que hemos aprobado en la comisión. Dos, referente al COVID, que lo hemos hecho por unanimidad, estos proyectos que han sido de 21.500.000 con Italia, con un 0% de interés, a 40 años y con 31 años de gracia, recientemente con la CAP de 50 millones de dólares, a 12 años, con 2 años de, de, de gracia, eh, son créditos a largo plazo. Bien, Yo pregunto. A la Choque, por favor. Eh, para cerrar, porque ya se le concluyó su tiempo. Yo pregunto a la población, ¿327 millones vamos a poder pagar en cinco años? El, el, el viceministro indica que es tres años y medio de gracia. ¿En un año y medio vamos a poder pagar el capital? De 327 millones de dólares, pregunto, cuando 20, 20 millones hemos, nos hemos prestado a 40 años esa es la observación, no podemos endeudar al país no podemos ser irresponsables además tienen que transparentar la cosa pública indicarnos para qué son los recursos dónde se va a distribuir qué departamentos se van a beneficiar van a comprar equipamiento qué equipamiento de bioseguridad no explica no hay documentación por lo tanto reiteramos no podemos en esas circunstancias irresponsablemente, aprobar un proyecto de ley bien, ha tomado cuatro minutos su participación Vamos a tener que actuar de la misma manera con el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Lin. Señor viceministro, tiene cuatro minutos para responder a la diputada Otila Choque respecto a las observaciones que hace del por qué han rechazado este crédito. Adelante, por favor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la consultas. Bueno, se nota, ¿no?, el desconocimiento de la normativa... Eh, respecto a los créditos que se pueden tener con el Fondo Monetario Internacional, allí yo lo expliqué explícitamente de que había que revisar la normativa en su integridad. Hay un decreto supremo de 39.8.94 que fue formado en el año 2009 en el gobierno del movimiento socialismo, con su artículo 52 hizo que le dan la atribución al ministro de economía de negociar y contratar financiamiento externo. En el caso del Fondo Monetario Internacional son canje, canje de acciones, me cansé de explicar el día de ayer, pero evidentemente los diputados del movimiento socialismo, los dos lugares que harían en la comisión, no quisieron entenderlo de esta manera, porque con este artificio, obviamente, de decreto económico, no es necesario realizar un decreto supremo, ni tampoco tener un contrato de préstamo. Obviamente que estas acciones de son para después ser restituidas, por tanto, no sigue ese ciclo de crédito público más básica que se refiere la diputada del año 97, entonces hay que recurrir a la normativa última que es del año 2009, como le mencioné, este contrato de préstamo eh, no es un contrato en sí, sino es una carta de intenciones que para acceder recursos del fondo Monetario Internacional. El representante de aquel fondo obviamente es el ministro de Economía, entonces con el decreto supremo 29.894 ya se tiene obviamente las facultades para negociar este financiamiento eso es en primera instancia en la instancia habla de las condiciones del crédito se adjuntó en carta el 2 de junio un informe técnico y un informe legal en el informe legal explicamos esto de lo que le estoy comentando ahora no salga guardando lo que la diputada solicitaba el ser el contrato de préstamo y el decreto supremo y en el informe técnico le explicamos cuáles son las condiciones del crédito el crédito era cinco años son 300, 327 millones de dólares, donde tenemos un periodo de gracia de tres años y tres meses. A partir del cuarto mes, del cuarto año, vamos a pagar capital e intereses. Eso no quiere decir que los anteriores años no se van a pagar la, lo, el sistema de capital. No es que un año y medio Bolivia recién a no a pagar el crédito, No crédito se maneja de esa manera, lo que se los créditos domésticos de las personas. Eso también fue explicado. Y la tasa de interés es del 1%, una condición que nunca el movimiento socialismo desde el 2006 hasta el 2019 ha tenido. Ha contratado 230 créditos, alrededor de 17 mil millones de dólares, con créditos que están superiores a esa tasa. Está hablando del crédito de Italia. Sí, ese crédito lo acaban de aprobar hace una semana atrás y fue porque lo tenían dormido dos años en la condición de planificación y tres años lo tenían el Ejecutivo cuando gobernaba el movimiento al socialismo. Entonces no es una gestión de que se concluya. ¿Por qué? Porque lamentablemente los no créditos, cuando convienen al movimiento al socialismo, no los aprueban. No lo en ese sentido, eh, ¿qué es lo que se quiere? Ahogar al Ejecutivo y no salvar más vida. Porque las condiciones de crédito están claras. Las explicaciones que serían la... ...exposición de motivos y en la carta de intenciones que ella visto recién tenerlas en sus manos... ...está explicando claramente de que la utilización de los recursos es contra la pandemia y el coronavirus... ...a los nueve departamentos hay que pagarle a los doctores, a los médicos que se están contratando... ...los equipos obviamente que se están dotando a los hospitales de segundo y tercer nivel... ...los insumos que se están comprando... ...ahora, escuché en una radio anteriormente, Amiga que estaba hablando de tipo de cambio, que no es crédito con condicionalidades. Este crédito no es un crédito chino, como lo aprobaron en la anterior gestión de gobierno, el movimiento socialismo, no tienen que contratar empresas americanas como lo contrataban con el crédito chino. Estos créditos son para apoyos presupuestarios para que podamos, obviamente, combatir al coronavirus. No hay ninguna condicionalidad. Y obviamente yo le pongo toda la información de los 230 créditos que aprobaron el movimiento socialismo hasta el 2019, que no tiene ninguno la superioridad eh, de las condiciones que tenemos actualmente. Eso Bien, señor viceministro, se terminó su tiempo. Volvemos con la diputada Otila Choque, diputada. ¿Qué aspectos no ha respondido el viceministro de las observaciones por las que ustedes han rechazado la aprobación de este crédito? Tiene dos minutos. Quiero aclarar al viceministro de que el Decreto Supremo 3364 del 2017 actual, ¿qué indica, viceministro, en el artículo 3 que las transferencias de recursos de crédito serán establecidas mediante Decreto Supremo? Usted no ha respondido esa pregunta. Además, ayer habló usted de una carta de intención públicamente del Fondo Monetario Internacional. Yo tengo en este momento una carta de intención que hemos podido recabar, que dice, no, no me estoy inventando, es la carta de, de, de la página web Internacional Monetario Fund, del 13 de abril. El resumen, que... Uh, el, voy a leer. El, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional concuerda, indica que con la opinión de la autoridad sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis pero, hay un pero considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo soy economista, entiendo a corto plazo eh, sería hasta fin de año pero considera el Fondo Monetario Internacional de que se debería flexibilizar, una mayor flexibilidad el tipo de cambio del dólar. No me estoy inventando. Es en la carta de intención que usted ha mencionado en los medios de comunicación. Ahora, pregunta a la población, son 327 millones de dólares que el ministro dice que vamos a pagar capital de interés. Exacto, cuando es... Cuando es eh, eh, tiempo de gracia solo se paga el interés, así aprobamos proyectos de ley, pero ahora acá en cinco años vamos a poder pagar 327 millones de dólares, pregunto a la, al ministro, cuando tenemos esa capacidad de pago, cuando tenemos esa capacidad de, de endeudamiento, eso no ha podido responder el ministro el día de ayer. En su proyecto de ley hemos leído, está en grabación, no justifica estas intenciones no justifican la capacidad de pago si podemos adquirir ese crédito para pagar en cinco años. Bien, viceministro Carlos Lick, ¿qué quiere decir al respecto? Dos minutos. Bueno, aclarando primero que nada, vuelvo a insistir, por eso que no lo escucha muy bien la diputada, el caso del crédito del Fondo Monetario no es un crédito del, basado en las normas básicas, no es un crédito público que tiene que continuar ese ciclo, esto es un crédito... Como canje de las acciones en dinero que después a ser restituida, eso es lo que ella tiene que entender como primer concepto que me que hacer explicarlo el día de ayer. Entonces nos abocamos al decreto supremo 29894 como primer aspecto. Segundo, el informe que habla de la Carta de Intenciones, las opiniones que pueda dar el Fondo Monetario son igual que cualquier organismo multilateral. El Banco Mundial también tiene sus opiniones, también tiene sus opiniones de la también tiene sus opiniones otros organismos multilaterales de la Unión Europea, donde hacen recomendaciones a los países. Nosotros en ningún momento hemos hablado de que íbamos a hacer una flexibilización de tipo de cambio, íbamos a devaluar, ni mucho menos, porque este crédito no tiene ninguna condicionalidad como los créditos chinos, que sí tenían que contratar a empresas chinas y a funcionarios chinos. E -e ese aspecto también queda totalmente cansado Y entonces, respecto a las preguntas que me hicieron en eh, nos Asamblea, fueron respondidas totalmente con los diferentes informes, pero lamentablemente no hay la predisposición del movimiento socialismo a querer aprobar estos créditos porque quieren ahogar al Ejecutivo, que no llegue el recurso porque al final los recursos son para la población. Otro aspecto que comenté en el primer espacio, los recursos llegaron del fondo monetario FMI, porque así son las metodologías que utiliza el fondo. Una vez lo aprueban en el directorio, ellos desembolsan los recursos al Estado correspondiente. En ningún momento tampoco solicitamos los recursos que no los deben y tampoco lo hemos utilizado. Así que no hay ninguna vulneración ni de la constitución ni en uno de los aspectos legales que ella está comentando. Bien, diputado Tira Choque, ¿qué tiene que decir como duplica lo que ha respondido el viceministro? Este. que dice que no hay vulneración. ...de la Constitución Política del Estado. Ministro, lea el artículo 322, la Asamblea autoriza si ese, ese recurso ingresa o no al país. Ustedes han vulnerado, ustedes lo han hecho de manera directa. Se está basando un decreto supremo 29.8.94 que ese solamente le da una facultad... ...para que, que realice, los, gestione los mecanismos de contratación. No le da esa potestad de administrar los recursos. En todo caso, para eso tiene que tener una autorización de la MAE. Eso dice, y al margen de, de que hay muchos requisitos, uno de los requisitos es de negociar, en el CISOP, por supuesto, la contratación, financiamiento extremo. Pero hay otro decreto, ministro, actualice el 2017. Necesariamente tiene que haber un decreto supremo que le autorice al ministro porque va a manejar la cosa pública. Usted sabe que hay responsabilidades en la ley SASCO. No, no incumplamos esa normativa. Bien, señor viceministro, para concluir. Bueno, lo único que podemos evidenciar es que no hay la predisposición. Siempre recurre a artificios que no corresponden. Este tipo de crédito ya lo expliqué tres veces en este set de que no es la misma grado de tratamiento que se tiene que hacer, también se reconoce de los conceptos técnicos, de lo que son el término de corto plazo y mediano plazo, corto plazo no se refiere a hasta fin de año, mediano plazo parte de dos de años hacia adelante para que conozca un poco los términos, y es evidente ¿no? que aquí lo que se quiere es ahogar al Ejecutivo, que no se tenga recursos, haya presión de la gente, y bueno, la responsabilidad va a ser de los asambleístas que son ellos los que no quieren continuar digamos aún no que el recursos, ellos tienen la facultad en cualquier momento de interpelar a los ministros en la discusión de los recursos y si les confían en cualquier momento aplicar las sanciones que correspondan eso es lo único que podría concluir en esta participación muchas gracias bien, antes de que se vaya señor viceministro encontremos soluciones ¿qué propone el diputado de Otilia choque cuando habla de una tasa de interés de 1% que se va a pagar al cuarto año el capital y los intereses no es un crédito conveniente? Una solución, diputado Choque, ¿Qué le propone al viceministro Carlos Link? Propuesta porque la ley es clara. Eh, eh, no ha cumplido la... Eh, se ha rechazado el proyecto de ley porque no ha cumplido los requisitos pertinentes. Ahora nos está dando una responsabilidad. Más bien la responsabilidad tiene el órgano ejecutivo porque han llegado donaciones más de 81 millones de dólares, donaciones que va directamente al órgano ejecutivo que no aprueba la asamblea legislativa ¿dónde están? ¿han distribuido? ¿en qué departamento está? Informe que eh, ¿qué han adquirido? ¿han sacado más de 10 mil millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia con el tema del COVID? ¿dónde está? yo creo que más bien la responsabilidad va a caer a las funcionarios que están administrando la cosa pública sin responsabilidad Bien, ¿sobre este crédito se va a aprobar? ¿no se va a aprobar? ¿en qué condiciones se aprobaría? Debo informar a la población de que el crédito, el proyecto de ley de crédito del FMI, con las explicaciones que he dado, se ha rechazado, no solamente por los diputados del Banco. Reitero, puede venir el ministro recabar la información de qué diputados han participado, están registrados, son del oficialismo y de la oposición. Todos por unanimidad de forma presencial dijeron no y le han reclamado al ministro, le han reclamado de la rendición. De, de la cosa pública que está administrando en este momento el órgano. Ejecutivo. Bien, pero para subsanar, ¿qué habría que entregar como documentación eh, que en el momento se requiere, que falta, decía usted, como para que se apruebe el crédito, ¿no? Ya eso escapa de nuestras manos, eh, eh, señor periodista. Sin embargo, la comisión, eh, los diputados nunca se han cerrado. Le dijimos el día de ayer al, al viceministro vuelva a presentar, apunte toda la documentación, haga de forma transparente, responsable sin ocultar nada, si el ministro venía ayer con documentación que habíamos pedido por cuatro oportunidades al ministro Parada que se comprometió pidió disculpas este proyecto se ha aplazado el 2 de junio porque ya estábamos tratando y estaba presente el ministro Parada pidió disculpas y dijo que se iba a comprometer a traer la documentación, le hemos detallado no ha traído manda y responsablemente a otro ministro que de repente también tiene conocimiento de la cartera Nos ha indicado que es un buen profesional eh, con, Debería mandar con la documentación pertinente Bien, viceministro, ¿llevarán la documentación que resta, la que falta para resolver el tema del crédito? Vamos a hacer las gestiones que tenga en nuestra mano eh, Vamos a volver a meter el proyecto como lo dice la diputada eh, y también obviamente vamos a seguir con las rendiciones de cuentas que siempre realizamos no, no somos un gobierno como lo ha hecho el movimiento socialismo tenemos que aprobar 230 créditos 17 mil millones de dólares se han gastado 350 mil millones de dólares en este 14 años que han administrado las cosas pública y evidentemente hay 60 procesos que lo están siguiendo la fiscalía y van a seguir con los respectivos procesos nosotros no tenemos nada que esconder lo único que hacemos desde el ejecutivo son las gestiones, al menos el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se encarga de eso, hacer la gestión y buscar financiamiento para poder salvar vidas, para poder conseguir recursos, porque no se olviden de que el del MAS dejó un hueco financiero en el TGN de 18.500 millones de bolivianos, su ex-ministra Cora sobrevivió la cuenta y se gastó la plata de todas las entidades públicas. Y le deja una deuda de 3.000 millones de dólares a las empresas privadas, nacionales e internacionales. entonces estamos buscando el equilibrio, porque lo que queremos es que continúe la estabilidad de la economía del país. Nosotros somos transitorios, los cargos son transitorios, y lo que queremos es obviamente que los bolivianos tengamos esa estabilidad económica para que podamos seguir manteniendo los niveles de vida que teníamos. ¿no? Sin embargo, vamos a seguir haciendo la gestión de que vamos a volver a introducir el proyecto de ley eh, y vamos a ver qué artificios legales y económicos vamos a volver a introducir para que todo ha el proyecto de ley. Muy bien. Hemos reunido simultáneamente a nuestros dos entrevistados, la diputada Tilia Choque, presidente de la Comisión de Planificación, Economía y Finanzas, y el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Ling creando un sano debate que permitió a nuestra audiencia tener un conocimiento y un contexto sobre el por qué la Comisión de Planificación de Diputados no aprobó este crédito del Fondo Monetario Internacional. Se insiste en que se pone en peligro la salud de los bolivianos porque estos 327 millones de dólares tienen que ser destinados para fortalecer la lucha contra la pandemia del COVID-19. Gracias a nuestros dos entrevistados. Hasta cualquier momento, muy buenos días.